Pechón. ¡Hola, ¡Gracias! Cherry, ¡Hola, no, Hola? No? Es por este lado, es por este lado. Vengan, vengan. Un momento. ¿Por qué tienes una skin eh, de niña? No, no, no, es así. <ríe> no, ¿No tiene nada de malo, Mike? ¿No, no, no, no tiene no nada de malo? ¿Verdad que sí? Es que me ver? entiende, me entiende. Exacto, exacto. Estás preguntando por qué? ¿No él puede hacer lo que él quiera, coño, no, sí, sí. de la madre. ¿Qué pedo? Ahí está. ¿Y esa voz? ¿Qué pedo? Ah. ¿Qué ah. A Goberna. A Goberna. Ven, perra. Sí, el Hola. ¿A quién habló? ¿Otra? Hola, Rosa. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Hola, zorra. Hola, ¿qué tal? ¿Una vueltacita? bien? Oye. Ay, tán. no, ya no. volvemos a ver. Es un sueño, ¿Qué? ¿qué te dije? Es un sueño, es un sueño, ya era. ¡Qué amp, Algunos centímetros más tarde. Es, es, es... Ay, no, es. Dígame tú. Gasa a tu madre. Y los Te Desafío los backrooms. ¡Ay, qué pedo! ¿Qué ¡Estamos bailando! ¡Me salió ¿Qué, ¿Qué, pedo, qué pedo. ¡Está bailando! ¡Eh! ¿Cómo lo ¿Cómo mueve el River? ¡Estamos <ríe> bailando bien ¿Está fuera es de River? la tienda con los sneakers? ¡Un copio ya! No tienes límites, güey. ¡Un copio ¡Un ya! ¡Eh! ¡Están haciendo! ¡Están deshaciendo ya! ¡What ¡Ya se están luchando el juego! ¡Se están luchando el juego ya! ¡Ya, ya! ¡Hay que conseguir materiales de una! ¡Un patala! ¡Un patala! ¡Un patala! ¡Un patala! ¡Madera! ¡Madera! ¡Es cierto! ¡Madera! ¡Dámelo! ¡Madera! ¡ hay que conseguir los recursos desde ya. No quiero morir, no quiero morir. Luego me da miedo que nos vayan a sacar para andar rompiendo, güey. No, no, Ya, ya, ya. Dula, dula. Duna. Hola, Gaster. Hola, hola, hola, Nimu. Oye, yo ya tengo madera. ¿Quieren madera? Agarré madera de ahí. ¿Quieren de equipo? Nimu, tienes conmigo. ¿De qué hablas? Vámonos. Bueno, si ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! la América de ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te ¡Ay! ¡Ay! ¡A! Homepage, pues una... ah. Pongan agua, pongan agua. Ya yeah me quité medio corazón, ayuda. Ya yeah me quité medio corazón. Ah, ok, no, ya vedo, Me asusté, me asusté, me, me quité medio corazón y me asusté. Buenas, con permiso. ¿Cómo van más rápido que yo? No Estamos puedo miedos? correr. Chile me preguntó si me escucho yo, güey. verdad. Porque... Es, no, medio corazón. Ajá, ya, no, sí. Ahí está el icono de que se me escucha. Nomás me estaban ignorando. Esto es peor de lo que imagino. Wey, hay un zombie ahí. No. Necesito comida lo siento no era por aquí no era por aquí no era por aquí no era por aquí eh, ¿dónde están ay, los hongos dónde ay, está la comida soy un árbol de hongos. ¿Cómo se supone que como esto? Hola. Lo tienes que hacer, no te lo tienes que comer, güey. Tienes que hacer un platito. Cáncer. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la con, necesito comida, tengo tres de. Eh, tenía, tengo una de carne nada más. Es que había vacas de aquel lado. Ojo, vamos a hacer un pozo hacia abajo. Agarra madera, agarra madera, lo loco. Tengo setas, puedo comer, no, no, pero no me las puedo comer. Tienes setas. Ah, a okay, hacer sí. un sopa. Vale, pero es que necesito comer algo. O sea, estoy muy jodido. Sí, de, de sí, hecho yo ver. también. ¿Cuál es el Vamos a matar <risa> allá abajo las ovejas. Oh, uh, acá abajo, ¿Qué abajo, qué abajo. Hacer un horno, hacer un horno, hacer un horno. No tengo, Hicieron si o sea, de día Poné pon, pon la mesa de crafteo Vamos abajo, vamos abajo vamos, sí, vamos matando, abajo, vamos poco abajo, poco. vamos abajo Cuidado, no os eh, eh ¡Esta es mi carne, esa es mi carne, pendejo! ¿Por qué te regresas? ¿De, ¿De, regresa ¿De qué hablas, de qué hablas, loco? ahí tiene su carne! ¡Pinche mierda! ¡A huevo, Gaster! Escucho la furra, ¡Pinche maldito enfermo! ¡A nadie le haces! ¡Tiene un chorizote! ¡Yo se lo vi ya! la Virgen. ¡Eh! ¡Eh! ¡No andes doxeados, loco! ¡Qué peor. ¿Por qué te estás llevando todo lo que... ¿Por qué te estás llevando todo? ¡No entiendo! Cherry, Todo lo que... A tírame una mesa de crafteo y el horno, porque lo tienes todo, no sé por qué. ¡Hay un creeper! ¡No vayas para allá! ¡Hay un hay un creeper, hay un creeper Pero, tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! Tí, Ey, to, lo tienes todavía LV, tú, LV, tú lo tiraste mal Vendú. Tíralo, lo necesito Tíralo para, para adelante, no lo tienes para abajo Gracias La del horno también, por <risas> ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! mames! ¡No mames! ¡No mames! No, no, no, sino... El orto, hey, el orto, el orto por mames, favor. No güey, no mames, Silver pero me tí, pero hace No poco, lo tires para Karma, güey. Mira Karma, no mames, que ya, murió Silver, que ayuda. ya, ya, ya puedo ir, ya puedo ir a gusto, ya puedo ir a gusto. No voy, a, bueno, puedo morir, verdad, pero ya puedo ir a gusto. ¡Ey! hola! Entonces, de que, por arriba de los árboles, me refiero a que no fui el primero. Lo siento, pero no, no quiero fíjate. morir primero. Era Hola, todo. Gracias Silver Ásale. por morir por mí. Aquí murió. Aquí murió. ¿Por por no. No. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es muy gracioso. Pero, porque. Hola, buenas. Qué bueno que ya es jueves. Por mes, Porco. Es viernes. Es, viernes, es, viernes, viernes. es, es una referencia, a Shrek. Los <ríe> es que es una referencia, a Shrek. ¿Qué quieres que te diga? Acá hay, acá hay un. Acá hay una vaca. Shot. Mira, Oye, ¿eso qué es? Un ¡Capibara! Si tú le das, yo también le doy Si tú le pegas, yo también le pego No le quiero pegar, pero tú eliges ¡Capster, no le voy a pegar! ¡A ¡Capibara! ¡A capibara! ¡Métele la vara! ¡Métele la vara! ¡Véntasela tú! ¡Den! la boca! ¡Para que la muerda! ¡Para que no le duela tanto! O sea, para que pueda... ¡No puede ser! ¡Capster, no! ¡Es capibara! ¡Tenemos que comer! ¡Cáquenete no. <ríe> ¿Y si ¡No me veas con esa nariz! Mande. Lo vas a matar, puño, si Me no? voy a tapar los ojos, me pago? voy a tapar los ojos. No, no. Ay, a no puedo, no puedo. Ok, vamos, vamos, Cáu vamos, vamos. Chifla, wey, vámonos. Adiós. Con permiso, gracias. ¿Y el horno? Ah, oh, ok, ok, ok. Shh, sh, sh. Ahí está, tiene VTuber, tiene VTuber, ¿no? ¿De qué hablas? Yo no soy VTuber. Bueno, es decir, VTuber o stripper. Ey, ey, te voy, a, te, voy a, te voy a hacer un escudo. Oh, ¡Ey! Okay. ¡Hola! Ey, ey, hola. ¿Son strippers? Eh, no. Ah, vale, vale. Sí. ¿Ah sí? Uh, ¿Ah, sí? No quiero responder ¿Cuánto, eso. ¿cu cuánto, ¿Cuánto quiere? Tengo nueve setas. Por un baile. Va. Va. <risa> ¿Cómo se lo podemos usar a nuestra conveniencia, güey? ¿Podemos bailar a cambio de comida? ¿Se puede meta? O sea, bailamos fuera de este... <risa> Hazte para allá que siempre agarras todo ¡Ey! Sí, ¡Nev! ¡Eres tú, Nev? ¡Hola, Gamsen. ¡Hola! ¿Qué tal? No te puedo pegar eh, Sí, yo también lo iba a intentar, pero no pensé que lo ibas a intentar tú primero <risa> Oye, ¿por qué tienes hierro? ¡Qué verga! Eh, aquí, encontré en, un, en una... Eh, ¿Cómo se llama? En una... Como en un acuífero Voy a decirle así porque el chile no sé qué es Güey, hey. a mí me da un vergo de miedo ahorita a las cuevas O sea, va debajo del agua, como la sirenita oh, yeah. ah, la ¡Debajo la del mar! Miedo, ¿no? hay, que, hay que ir con las demás gentes Si somos más, es también. menos posibilidad de Ay, hijos de la fregada, ya hay esqueletos, güey. No mames. Aparecieron de la. ¡Ey! Hijos de la chingada, fueron ustedes. ¡Conle, güey! Aparecieron de la nada. Oh, comida. Unos. ¿Para arriba? No creo que sea seguro, ¿eh? Mira, hay que hacer no, lo que no, está haciendo no. ese tipo. Hay que meter la cabeza a la, a la tierra. ¡Abrígale la avestruz, güey! <ríe> ¡Exacto, exacto! ¡Hay que unir el, el pozo! ¡Hay que unirnos! <ríe> unirnos abajo. ¡Podemos videos? ver nuestros nombres! ¡Una salchicha más tarde! ¿Y es de día! ¡Ya es de día! <ríe> <ríe> no, eh, no, ¡Ya casi se los hace de noche, güey! <ríe> ¡Ay! ¡Esperate! Hay un chico de cosas allá arriba. ¡Uy, dos hay, hay, otro, hay dos ah, creepers por acá! ¡Cuidado! Hay dos creepers por acá. La ¡Ah! No, me van a matar. Salgan, salgan. Sal, sal, sal, sal, sal ¡Me van a matar! Aquí estoy con dos, aquí estoy con dos esqueletos Están muriendo ¡Que casi me muero! ¡Ay, quédate! ¡Qué pendejada hice! ¡Ja, ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! Espero no se haya molestado ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! A ver, si, wey, sentí que era una broma de ustedes, güey. ¡Esto es un culpa por andarme poniendo creeper! ¿Por qué nadie me dijo que había un creeper ahí detrás, güey? ¡Chingado! El primer día... pensaste que mañana puede ser un GAM versus ZK en el Gular. Eh, sí, es posible. ¿Y cómo va a ser? Ni idea. Da da da da go eat ba ba ba ba ba ba ba ba go